¿Cómo están amigos pescadores? Bueno, en este bloque volvemos a Belizo una temporada de pesca de boas si bien que no tiene mucha cantidad pero con unos portes excepcionales van a ver en imágenes la captura de Sebastián Romín el guía de la zona midió 73 centímetros un bogón tremendo una, una pelea formidable la verdad que es una de las pescas más lindas que podemos hacer en el río de la Plata eh, hay que trabajarlo con la estrella floja, tener paciencia, dejar que el pez lleve cuando está, eh, cuando está en su pelea y esperar y trabajarlo. Y bueno, luego se lo hizo con un copo, un pequeño copo para poder eh, a bordo. Es fundamental eh, contar con equipos adecuados, trabajar con la estrella floja. Y bueno, la pesca no está fácil, no hay muchas, pero eh, compensa los tamaños. Realmente hay unos bobones eh, muy buenos. Y también hay carpas muy grandes, se han sacado carpas de hasta 15 kilos, así que otro atractivo que tiene en este momento Berizo. Marzo es un mes que suele estar muy bien en cuanto a la temperatura, así que yo creo que vamos a tener buena pesca durante el mes de marzo ya, esperando los primeros fríos para ir detrás de los pejerreyes. Así que eh, esperamos que les guste esta nota y agradecemos el material a Sebastián Ronin. Miren que mañana estamos acá con Nico, el Vasco está allá con una boga. Yo estoy con otra boguita acá, el Dani me vaya a dar una mano. Ramón, Oscarcito, nos están acompañando hoy. Bueno, fíjense, a ver si podemos hacerla que se vea. Miren qué boga, miren qué boga. Impresionante. Ahora vamos a hacerla. la boga. miren lo que es ese timón, terrible timón impresionante hoy muchas bogas y carpas ¿no? Está el Dani con una boga Está loca la Mira, Mirá Uy, Hermosa boga Hermosa boga Ahí la vamos a juntar Epa, Dale, dale Dale loca vamos a Miren qué bogón miren qué bobo esta se la voy a dedicar a mi amigo Fabi que debe estar en, en, en la oficina de astillero trabajando y Bueno, esta para vos Fabi ahí va bueno gente miren qué bobo miren que bobo Mira, mira, hacemos la foto. Ok, está plantado acá, no quiere saber nada la tipa. No sabemos qué todavía. Es una ma carpa ca marca Campinox. Sí. Amarillona, amarillona era. Bueno, ahora seguimos, la levantamos y seguimos. Ya está la Valentina bueno claro si sí, si sí, si sí. dani recién acaba de sacar este. venimos con esta carpita vamos a levantarla bueno listo seguimos gente río la plata muchas carpas y acá con Dani, miren que hubo gol, miren qué gol, bo... esta se la voy a dedicar a mi amigo Fabi, que debe estar en, en la oficina de astillero, trabajando, Pero Bueno, esta para vos Fabi, ahí va, matador me parece que está con una boguita eh, estamos como me parece que estamos con boga ahí eh. alcancé a ver negro me parece que me esa caña como se dobla como decís si boga no no no de ahí no ¿qué? ah se aflojó bueno listo déjala escala la que se lleve que lleve que no queremos que se vaya Ahí está, amigo, para vos. Mira qué boga. Mira qué bogón. Mira qué bogón. Mira qué bogón, amigo. Qué bogón. Estamos con otra boga. A ver, Dani, Va a hacer la gauchada. ¿eh? A ver si la podemos copiar. Mírenla. A ver si se puede ver. Esta se la dedico a mi amigo Duilio, Que recién me acaba de mandar un mensajito. Esta se la voy a dedicar a él. A ver, Julio, mira. Ahí está. Mira Cebita. Mira que paisaje. El atardecer, el río, el río hermoso, una turbina en creciente y a caña doblada. Mira, qué espectacular. Después dicen que los malecones no hay boga. Hay que pescarla. Y hay que venir, hay que venir. Si la querés pescar hay que venir. Si vienen una vez sola mira qué linda boga. Bueno. Ver, seguimos. Esa bobita. Bueno, ahí la vamos a levantar. No, no, no. Sí, sí, sí, sí. El labio, el labio, Vení, trae la. Dejala, vení. No, no, no, no, no sola. Bueno, gente. Miren, comparación entre una carpa y una boga maleconera. ¿Eh? Hoy, muy buena pesca. Le metimos con los muchachos acá. Así que bueno, seguimos pescando. Bien, Dani. Miren, gente. Cuidado, está. Quiere venir también? Hoy cuesta el sol. Sí, hermoso. hermoso. Día mágico Bueno, seguimos acá